con el que se quejan por las situaciones que están viviendo ellos como senadores con los empleos que nos dejan a nosotros que somos la bancada del partido en el gobierno que no tenemos realmente quien nos dé la cara a veces yo creo ...que el presidente cuando da una orden... ...desde que da la espalda como que le sacan la lengua... ...porque órdenes que le el presidente... ...no se han cumplido... ...cuando nosotros todos los senadores, candidatos... ...en aquel entonces... ...sin importar el partido... ...lo que hacemos en campaña... ...es que nos convertimos en garantes... ...de las promesas del candidato presidencial... Y eso es lo que hacemos. Pero ¿quiénes son los que se quedan en la provincia? Dando la cara. Porque vivimos allí y por ley también vivimos en ella. Pues somos nosotros. Pero el presidente, una facultad que tiene es nombrar sus ministros, sus directores, administradores, que ninguno tiene un voto en su espalda. Y no tienen por qué dar la cara a ninguno pero con ciudadanos de su provincia. Pero nosotros sí. Mi provincia creyó en mí y 83 mil y pico de votos están sobre mi espalda. Por las promesas que hicimos y por las promesas que hicimos, nos hicimos garantes del presidente. Y esos funcionarios que el presidente tiene en nuestro gobierno deben entender que son la plataforma. ...de este partido, de este gobierno. Cada vez que hay un llamado a huelga... ...¿quiénes son los que tienen que dar a cara... ...y reunirse con esos movimientos populares? Las autoridades locales. Y en muchos casos, firmar acuerdos... ...como lo hicimos hace dos meses... ...con un grupo de movimientos populares... ...que exigían obras... ...para San Francisco de Macorís... obritas, ...y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades, e hicimos un acuerdo para que ese llamado huelga quedara sin efecto. De inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros, a los diferentes ministros, a Ceras, a firmado de calles, algunos a diario vemos cómo algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando al presidente que tome en cuenta esto, que está autorizando cosas y desde que da la espalda le están sacando la lengua. Ay. Y a la ciudadanía que sepa que no, so no somos responsables nosotros, los senadores. Ahí está. Señores, no muy aplauso. Ahí está. ¡Quillado el senador! ¡Quillado! No, lo están bro, haciendo bro. quedar mal. ¡Killado! El bien se compromete junto a la gobernadora. no entienden? Que son personas que quieren el bien para esta ciudad. La gobernadora Frankie Romero y algunos legisladores. ¿Entienden? Que quieren el bien Y vienen y dan la cara A los huelguistas, le dan la cara ¿Y qué pasa con eso? Que quedan mal, quedan mal. porque de allá arriba Se hacen los chivos locos, los chivos locos. ¿Eh? El senador, ¿Eh? Entonces la gobernadora y el senador Que son los que se comprometen, y los empresarios Quedan mal, y, no es culpa de ellos Y son los que están aquí Y son los que están son, aquí en son, el día a día son, son los que están aquí para aguantar Pedrada, tiro Basura, insulto, falta claro. de respeto. Y son personas ¿Eh? que son diferentes a otros legisladores. La gobernadora es una persona humana. Claro. Usted llama a la gobernadora ahora y le coge el teléfono. Igual Frankie Romero. ¿Tú entiendes? Entonces. Pero son ministros. Son no ministros de allá arriba. No quieren hacer nada y ellos quedan mal. Vámonos a una pausa y retornamos. ¡Ay, bobo!